¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les pedimos si pueden desconectar los micrófonos. Muchas gracias. Por favor, les pedimos si pueden desconectar los micrófonos. Hay algunos micrófonos abiertos, por favor, les pedimos si los pueden desconectar. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos, Inés? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Eh, yo soy Gabriel Weidman, Secretario de Investigación de la Facultad, y bueno, que un poco quería en primer lugar eh, agradecerle a Inés por la disposición para sumarse a estas actividades que estamos que estamos realizando un poco para mantener activa el área de investigación en este contexto en el cual estamos transitando. Y bueno, también agradecerle a Manuel, a Magalí a María de Dios que han impulsado esta actividad cada una de sus respectivas áreas, y bueno, y a Eduardo Moani como representante de la Facultad, también por su participación y la apertura para todas las actividades que siempre llevamos a cabo desde la Facultad y del área de investigación. Eh, un poco a comentar dos o tres cuestiones antes de arrancar. En primer lugar, solo organizativas, ¿no? Eh, que le vamos a grabar la charla, así que todo lo que vayamos haciendo acá va a quedar grabado, así la podemos compartir y socializar posteriormente, y eh, bueno, un poco en función de lo que decía recién Inés, para eh, agilizar un poco algunas cuestiones, eh, vamos a pedir la siguiente dinámica, si podemos todos silenciar los micrófonos, y en todo caso, si alguno tiene problema de conectividad, también podemos apagar las cámaras, que por ahí suele generar un poco de tráfico innecesario, y priorizar así la presentación de Inés eh, en este sentido. La idea es que Inés pueda realizar su presentación y, a partir de ahí, eh, generar un ámbito de preguntas. Esas preguntas las podemos ir haciendo con el chat que tiene disponible el Google Meet. Arriba a la derecha hay un pequeño iconito de mensajes. Eh, ustedes pueden escribir cualquier pregunta en esa instancia y al finalizar la charla de Inés podemos ir leyendo esas preguntas y también dejar un, eh, mantener un espacio para el final de la charla donde tranquilamente y a través de los micrófonos podamos realizar una conversación, preguntas, intercambios eh, y todo lo que parezca pertinente. Así que si estamos de acuerdo me gustaría dar la palabra a Eduardo Moani, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas para, para que pueda presentar la Inés y la actividad. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes nuevamente. Gracias, Gabriel, por tus palabras. Quería saludarlos a todos y comentarles que esta actividad eh, se encuentra marcada en el plan de mejoras que hemos presentado ante CONEAU en oportunidad de la acreditación de la carrera de contador público a fin de incrementar la investigación en el área contable. Por ello, un agradecimiento muy especial a Inés García Fronti quien es una amiga de la casa, que nos ha visitado en muchas oportunidades y hoy ha, se ha sumado a esta propuesta virtual. Brevemente, deseo compartir con ustedes los antecedentes de Inés. Inés es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de contabilidad. Su formación también incluye una maestría en tecnología de la educación de la Universidad de Salamanca. Es contadora pública, licenciada en Administración de la Facultad de de Ciencias Económicas UBA, es investigadora especializada en informes corporativos socioambientales y financieros en países en desarrollo. Eh, perdón, ¿me están escuchando? Sí, Eduardo, perfecto. Gracias. Además, también Inés es actualmente directora del Centro de Investigación de Contabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de UBA, donde es profesora. También preside la Comisión de Sustentabilidad el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. Ha dado clases en varias universidades del país y del exterior, por mencionar algunas de ellas, en Uruguay y en España. Es, además, conferencista, expositora en congresos nacionales e internacionales sobre contabilidad y autora de una importante cantidad de libros y artículos científicos sobre esta temática. Muchísimas gracias nuevamente, Inés por compartir con nosotros este espacio y si me permiten también quiero agradecer la participación de nuestros colegas investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Rosario, un saludo también especial a mi amiga Carmen Verón que está eh, seguramente eh, conectada y con todos sus alumnos de la maestría, a la Universidad Nacional de La Plata, al director de nuestra maestría en contabilidad Alejandro Barbey, y a todo su equipo, también están participando estudiantes de distintas carreras de posgrado, docentes e investigadores de nuestra facultad. Y agradecer a los organizadores de nuestra facultad por esta actividad. Eh, bueno, el título, como ya lo saben, es Formulación de Proyectos y Tesis en Temas Contables. Muchísimas gracias, la dejo en el uso de la palabra a Inés. Muchas gracias, señor decano. Eh, bueno, les doy la bienvenida a todos y un saludo. Agradezco a la Universidad Nacional de Entre Ríos y en particular en la Facultad de Ciencias Económicas, a la Secretaría de Investigación y al Observatorio Socioeconómico que organizan esta charla. Y como decía el decano, vamos a hablar de investigación en temas contables, que es todo un desafío. Los que investigamos en contabilidad sabemos o muchas veces nos han preguntado qué es investigar en contabilidad, o de qué se trata investigar en contabilidad, o peor aún, si se puede investigar en contabilidad. Así que el desafío de la reunión de hoy va a ser hablar de la investigación en contabilidad. Si pueden apagar alguno de los micrófonos, porque se escucha, en, bo, yo lo escucho demasiado fuerte. Bien, gracias. Decía entonces de lo que vamos a hablar en particular es de la formulación de proyectos de investigación y de tesis. O de alguna manera vamos a tratar de eh, dar algunas pautas que tienen que ver con desarrollar este tipo de proyectos de investigación, especialmente en el área de contabilidad, pero también algunas de las cosas de eh, las que vamos a hablar tienen que ver con proyectos de investigación que pueden ser para otras áreas de ciencias económicas. Igualmente, todo lo que vamos a trabajar en el itinerario lo vamos a focalizar en contabilidad y un poco el desafío de, de esta reunión, el checklist que vamos a ir pasando, tiene que ver con, primero, el abordaje disciplinar, ¿no? Trabajar o investigar en contabilidad no es lo mismo como disciplina social, como disciplina aplicada, que trabajar en una disciplina básica o en una ciencia exacta. Entonces, vamos a ubicarnos en la disciplina de contabilidad. Vamos a hablar en particular un poco de lo que tiene que ver con líneas de investigación. O sea, dentro de la contabilidad, ¿qué es lo que quiero investigar yo? ¿Cuál es mi foco? ¿Qué parte de la contabilidad es el área que deseo abarcar. Y luego un punto no menor, que es de alguna manera la presentación de mi trabajo, algunas sugerencias eh, para desarrollar un buen título en la investigación. Luego vamos a continuar. Los puntos que ustedes van a ver seguramente les resultarán familiares en la presentación de los proyectos de investigación de maestría, en lo que tiene que ver con un proyecto que se presenta en la facultad, no necesariamente en el mismo orden, pero habitualmente solemos encontrar este tipo de pedidos al armar o al tener que armar los proyectos. El segundo punto, decíamos, es el estado actual del conocimiento sobre el tema, o sea, saber qué hay hasta este momento en el cual yo me pongo a investigar, eh, desarrollado sobre el tema, luego antecedentes propios que haya hecho el propio investigador o el equipo de investigación sobre el tema, más adelante vamos a tratar de establecer algunas pautas para los objetivos y las hipótesis de la investigación que estoy realizando, vamos a hablar algo de la metodología, eh, creo que los temas de objetivos e hipótesis de investigación y la metodología a veces pueden ser de los más conflictivos, por eso vamos a eh, hacer una aproximación también a ellos. Algo importante, sobre todo en los proyectos, pero también en los proyectos de investigación de grupos, pero también en lo que tiene que ver con proyectos de maestría individuales, es cómo se van a transferir los resultados, dicho de un modo coloquial, a quién les sirve lo que yo estoy haciendo, a quién le puede servir. Eh, luego vamos a tratar el cronograma de actividades y por último algunas cuestiones referidas a las referencias bibliográficas y la biografía. Bueno, si se animan, allí vamos un poco con todo esto y la dinámica de checklist eh, que yo les proponía. Empecemos entonces por la ubicación en el campo disciplinar que decíamos recién. Hay algunas cuestiones que me parecen interesantes para destacar en esto es, sé que estoy ubicado en contabilidad y lo que quiero hacer es un proyecto interdisciplinario, ya va a requerir de otras características, porque el abordaje va a ser desde la contabilidad y desde otra disciplina. En esta reunión vamos a abordar lo que tiene que ver con un abordaje 100% desde la contabilidad, que igualmente puede vincularse con algunas otras disciplinas, eh, nuestras disciplinas más afines como la administración, la matemática o para los métodos matemáticos en algunos casos, la economía, algunas otras disciplinas más sociales para lo que pueda tener que ver con proyectos de investigación de corte cualitativo, como pueden ser la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la antropología. Pero es importante ubicar dentro de la contabilidad con qué eh, tipo de información se va a relacionar y luego sí vamos a ir bajando un escalón más con lo que tiene que ver con las líneas de investigación. Y acá, varias cuestiones importantes, me parece, para destacar de las líneas de investigación. Una es, no voy a trabajar sobre toda la contabilidad, yo te voy a trabajar sobre un área de la contabilidad. Para trabajar sobre un área de la contabilidad, vamos a tener entonces áreas o segmentos de la contabilidad, que de hecho, hace aproximadamente dos años, en la UNAR también, y está colgado en el canal de YouTube, hay una charla sobre lo que son los segmentos de la contabilidad. Entonces, tengo que hacer esa bajada, ubicarme en un segmento y puedo trabajar en uno o varios segmentos. Pero tiene que ser claro para el que lee el plan de tesis y para uno también, ¿no? Cuando lo va eh, elaborando, esa idea de en qué segmento me ubico y con, otros, con qué otros segmentos de la contabilidad voy a trabajar. Por, por ejemplo, si trabajo contabilidad financiera y quiero también abarcar algunos temas de costos, puedo trabajar la contabilidad financiera abarcando el segmento de contabilidad de costos, y eh, podría también trabajar con alguna cuestión que tenga que ver con los aspectos socioambientales, con lo cual también puedo tocar algo de la contabilidad social ambiental. Puedo trabajar uno o varios segmentos, no hay una, eh, una fórmula que sea la más exitosa, pero sí lo importante en los proyectos de investigación es ser preciso, claro, eh, sobre todo concreto, y bajar bien a los temas que voy a trabajar. Si avanzamos un poco más, hay algo que en particular... Eh, interesa la institución en la que uno está haciendo su maestría, su doctorado, su proyecto de investigación, que es no menor y que es las líneas de investigación. Que no son... Que no son los segmentos... ¿y ¿Pueden silenciar el micrófono? Las líneas de investigación, que no son los segmentos de, eh, de la contabilidad, sino que van a tener que ver con, muchas veces, el gobierno nacional, eh, para el área de contabilidad, las propias instituciones tienen sus líneas de investigación. Entonces es importante que el proyecto que estoy realizando, eh, tener claro en qué línea de investigación está. Y ¿Sí? eso es importante, porque Para la institución, porque nosotros somos una comunidad científica de contabilidad que está trabajando y no estás trabajando como un ser aislado, sino que, trabajas con tu grupo y además si hay otros proyectos de investigación que trabajen la misma temática, eh, tal vez la universidad elija una, dos líneas de investigación y es importante que estén conectados y si hay una línea de investigación es importante que todos los proyectos puedan enriquecerse mutuamente y que no hagan cosas demasiado distantes, pero que tampoco hagan cosas que eh, se superpongan unos con otros. Si avanzamos un poco más, el tema sí, lo primero que uno pone en el proyecto de investigación y que es el título, algunos consejos, todo lo que eh, estamos conversando en esta charla tiene que ver con algunas cuestiones más objetivas y otras que son más subjetivas, que tal vez, eh, o seguramente otros evaluadores eh, u otros investigadores no coincidan exactamente en el punto de vista, la subjetividad que le estoy agregando, pero algunas son más objetivas. En el caso del título creo que todos vamos a coincidir en que eh, el proyecto de investigación tiene que tener un título concreto tiene que tener un título que focalice en lo que se va a hacer en esa investigación. Sería importante eh, agregarle un contexto, es decir, en el título tratar de ver qué es lo que va a hacer ese proyecto, pero que además se haga una mención al eh, contexto geográfico y temporal, porque no es lo mismo tal vez un tema de contabilidad social y ambiental o el desarrollo de la contabilidad social y ambiental genérico que una bajada a lo que puede ocurrir en Inglaterra a lo que puede ocurrir en Argentina o a lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Eso por un lado. Y lo último, eh, que el proyecto o que el título del proyecto resulte como interesante, resulte atractivo. No quiero decir con esto que pongamos un título que sea una mentira o un invento eh, para capturar a los lectores o para convencer al evaluador, pero sí que tenga un atractivo, que coincida con el resto del proyecto, pero que tenga un atractivo. ¿no? Un marketing, de alguna manera, es el marketing eh, y es lo primero que va a ver el que lee nuestro proyecto de investigación. Entonces, sí, avanzamos un poco más por este itinerario eh, y en este punto también lo que suele eh, seguir es el estado actual del conocimiento sobre el tema. ¿Qué pasa con este punto? A veces parece como un punto teórico y menor y no es así, porque en este punto lo que los evaluadores van a tratar de ver es cuánto conoce el tema el investigador. Entonces, es muy importante lo que pongan esto voy a tener que tratar de mencionar las mayores contribuciones que hay en el área, si yo sigo con el ejemplo, estoy trabajando contabilidad social ambiental, no debería contar todo lo que pasó en todo el mundo de la contabilidad social ambiental, sino que van a evaluar que yo sepa elegir los antecedentes que tienen que ver con mi tema de investigación. Entonces en este caso es como muy importante el orden, lo que yo elija, las citas, que sea relevante, ese tipo de información es lo que voy a agregar. Y eh, de alguna manera, como estamos armando una investigación eh, de diferente tipo, pero que va a tener que tener una característica de originalidad, es importante que yo mencione todo lo que hay sobre el tema, para que luego sí pueda poner énfasis y pueda justificar de alguna forma que mi investigación es original. Porque si yo cuento los antecedentes que hay sobre el tema, y cuento hasta dónde se llegó a avanzar, y menciono, los interrogantes que otros investigadores dejaron abiertos, lo que yo puedo hacer es tomar determinado interrogante, no tengo obligación de trabajarlo todo, pero sí decir, tal autor, Rob Gray, avanzó hasta tal punto, y en esta investigación nos focalizaremos en tal cuestión. Otra vez el consejo que, que va a seguir eh, siempre en esta temática, que es ser concreto y preciso en lo que voy a hacer o lo que voy a investigar. Avanzamos un poco más. Y llegamos entonces a los antecedentes, pero propios del tema. Pueden pasar dos cosas, que sea la primera vez que estás investigando esta temática, con lo cual esto no es pertinente, pero si estamos hablando de algo que tal vez eh, estás haciendo tu tesis de maestría y ya trabajaste un tema parecido en una tesis de grado, o es un grupo de investigación que tiene tres, cuatro investigadores que lo trabajaron en forma independiente, no es lo mismo para los evaluadores que la gente sea nueva en la temática. Que, que sea gente que ya trabajó este tema. Entonces, en este punto tenés lugar para explicar todo esto, y generalmente se divide en dos partes. Una parte que tiene que ver con lo que el investigador o los investigadores ya publicaron, entonces decir, respecto a este tema, nosotros eh, tenemos tal trayectoria y eh, se especifica las publicaciones, los artículos, eh, que, los artículos que estén publicados, libros, congresos en los que se haya presentado trabajos sobre el tema, todo lo que esté publicado. Y por otro lado, algo no menor, que a veces no se pone, que es el tema de los trabajos inéditos en avance que uno tenga. Porque cuando uno arma el proyecto, ya algo tal vez preparó, o tiene otro proyecto, no necesariamente está editado, pero aunque no esté todavía publicado, aquellos trabajos inéditos también puedo ponerlos para justificar que tenemos experiencia en ese tema. Avanzamos un poco más, si le parece, para llegar al punto 4, que creo que es uno de los conflictivos. Acá sí, muchas veces eh, los docentes, los investigadores, evaluadores tienen diferentes opiniones, así que vamos a tratar de establecer algo como muy básico, eh, que parecería que debería estar en todo proyecto de investigación, ya sea para una tesis doctoral u otras alternativas. Si venimos, fíjense que es como una especie de itinerario, si uno trabajó, todo lo que se estaba haciendo sobre el tema, los antecedentes que hay de otros grupos de investigación, los antecedentes que tiene tu grupo, en este punto tengo que hacer un poco más de foco y decir en particular el problema específico que queremos abordar en el proyecto de investigación. Si ¿Sí? ahí, de alguna manera es como que en lo anterior vas de lo general a lo particular, y acá tengo que ser muy concreto. Y otra vez, van a ver que en el proyecto varias veces repetís lo mismo, eh, y que no es eh, cansador o no debería ser cansador, sino que uno va repitiendo muchas veces el interrogante que tiene para tratar de ver si el interrogante cierra con el problema, si el interrogante más adelante cierra con la metodología, si el interrogante cierra con los objetivos. Entonces, al haber planteado antes los interrogantes que dejaron abiertos otros investigadores, puedo ubicar en la contabilidad el interrogante específico que quiero trabajar en mi investigación. ¿no? Por ejemplo, en contabilidad social ambiental, eh, saber el estado actual y la proyección que tienen las organizaciones en Argentina para elaborar reportes integrados. Y luego, bueno, habrá diferentes metodologías. Algo que también eh, se pide mucho en los proyectos es especificar metas y que esas metas sean concretas, que las metas sean claras. Hay que tratar en lo posible de ser realista, o hay que ser realista en esto. Entonces puedo establecer metas, eh, tratar de decir que sí, tengo los recursos, eh, puedo, por ejemplo, realizar las encuestas, las entrevistas, si todo eso se facilita, podré lograr ciertas metas. A veces lo que se hace establecer, es establecer una meta de mínima y una meta un poco más ambiciosa que va a tener ciertos factores condicionantes. Lo que mínimamente tengo que hacer es tratar de eh, asegurar lo mínimo a lo que se puede llegar en ese proyecto de investigación. Y un poco en la estructura, lo que deberíamos incluir, es un objetivo general, o sea, hay un interrogante, y la respuesta a ese interrogante es el objetivo general de investigación, si es demasiado ambicioso, y sobre todo si es un proyecto eh, que tiene que ver con varias personas, sería deseable que haya objetivos más concretos, que son los objetivos específicos, y si sí plantear una hipótesis, que es bastante problemático, y además tiene sus características eh, en lo que es la bajada a la contabilidad. Entonces, en este caso, eh, a veces tomamos como sinónimo de hipótesis los supuestos o a lo que quiero llegar. Ahí un poco el desafío sería que eh, la hipótesis los, o los supuestos que tengo o los que quiero comprobar no estén 100% comprobados, que parezca que hay mínimamente una ventana donde vos podés investigar y avanzar algo. No es que uno tiene que dar vuelta a la disciplina y ser innovador y generar la disciplina, pero sí es importante en las hipótesis que la hipótesis sea, aunque sea mínimo eh, que apunte a lo que ese investigador va, eh, va a aportar a lo que está suponiendo y a lo que va a, va a aportar y que haya cierto interrogante mínimo que es el que intentas eh, responder. Bien, vamos a avanzar entonces ya, estamos en la segunda mitad del proyecto de investigación en este checklist y algo bastante complicado también es la cuestión metodológica. Eh, en los proyectos se pide en general que haya una metodología general que es la que tenés que describir, eh, y en esto sí va a tener que ver el tipo de proyecto que estás eligiendo. Puedes hacer un proyecto en contabilidad, eh, y esto también va a tener que ver con lo que permitan los organismos donde estás eh, o las instituciones donde presentas la maestría, presentas el doctorado o estás presentando un proyecto de investigación. Pero en términos generales se puede hablar eh, o hablamos en contabilidad de investigación aplicada, y esta investigación aplicada. Puede tener un corte más teórico o no, y puede tener un corte más cualitativo o un corte más cuantitativo, o puede tener que ver con una cuestión cuanticualitativa. Entonces, en términos generales, en la metodología general, lo que vas a plantear es un paraguas y una descripción para que los que te leen sepan eh, qué metodología pensás aplicar. Y luego sí, algo que se evalúa bastante, es la bajada de las metodolog metodologías específicas que voy a utilizar. ¿sí? Eh, Dentro de la investigación, luego lo vamos a ver, la investigación la vas a planificar en tareas, para cada tarea vos podés tener una metodología que sea diferente a otra, tal vez en una parte, seguramente todos empezaremos por una revisión de bibliografía y aplicaremos determinada metodología, por ejemplo, análisis de discurso, y luego, eh, si tiene un componente empírico, una bajada, puede haber un relevamiento en bases de datos, puede realizar entrevistas, encuestas, pero... Eh, Detallar, detallar en cada una de esas tareas qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Eh, bueno, en esto espero que, que se vaya entendiendo, que puedan, puedan seguirme, y estamos entonces ya en la metodología, es muy inicial, muy básico lo que estoy comentando, pero lo que mínimamente debería tener ese proyecto de investigación, ¿no? ese, ese checklist que nos propusimos hacer en, en esta reunión. Un punto que es importante, yo creo que en las tesis y también en los proyectos de investigación, es eh, responder un poco a la pregunta, ¿y lo que yo estoy haciendo, a quién le va a servir? O lo que voy haciendo, ¿cómo se transfiere? Entonces, en esto es, es importante, o sea, cuando hablamos de transferencia de resultados, podemos estar hablando de eh, divulgación en determinados congresos, por ejemplo, o podemos estar hablando de un producto que sea el resultado de tu proyecto de investigación, que sirva para determinado organismo, o que sea tal vez una base para que determinado organismo, o varios organismos, o la universidad, o un consejo profesional, diferentes organizaciones, una PYME, o una ONG, pueda realizar algo, o sea, que tenga una aplicación concreta. No todos los proyectos tienen transferencias de resultados, pero en términos de poder aprovechar, eh, si estamos hablando de proyectos financiados, o aún de una tesis de maestría o de doctorado, hay un esfuerzo, ya sea en la beca que tiene la persona o en el esfuerzo que pone de su tiempo, entonces en esos casos es importante que eh, haya una transferencia y que se puedan compartir esos resultados, que sean útiles para alguien. Que haya un objeto de la transferencia, acá también, en esto, fíjense que el evaluador va a estar mirando la importancia de la transferencia, a tratar de que sea significativa, que le sirva a alguien y decir para qué le sirve el, el resultado final de mi proyecto, esos destinatarios, o sea, a quién le va a servir ser concreto, que es un consejo que siempre sirve, y de qué manera lo puedo concretar. Eh, siempre en esto, lo mismo que en la metodología, en la transparencia de resultados, uno todavía no realizó el proyecto, pero ya empieza a establecer relaciones o lazos eh, para saber si en la metodología, por ejemplo, vuelvo al punto anterior, puse temas de encuestas o entrevistas, sería importante cuando desarrollo el plan Tratar de ver la factibilidad de que esas personas me pregunten, perdón, de que esas personas me contesten, eh, que contesten a mis preguntas, eh, porque si no después voy a tener muchas contingencias eh, o problemas que van a impedir que pueda eh, llegar a un buen final en esta investigación que estoy haciendo. Avanzando un poco más, entonces sí, algo no menor y que tiene que ver con todo lo anterior, habíamos mencionado detallar las tareas que voy a hacer en el proyecto, ¿no? armar un cronograma. Eh, que tengan un grado de detalle que se entienda, o sea, que sean tareas, que no sean generalidades, que sean concretas. Detallo esas actividades, detallo las tareas, esas tareas tienen que tener una secuencia y un encadenamiento. Eh, es poco probable que las tareas finalices una y empieces otra. Entonces, al lector, al director, cuando discuta con él, al, sub al codirector, a los otros investigadores o a los evaluadores, les tengo que explicar en mi proyecto, en la parte de cronograma, que hay una secuencia y un ordenamiento lógico, un encadenamiento lógico en esas actividades. Eh, otra vez el tema de la metodología que decíamos antes, tenés una metodología general, pero acá es como es, es el mayor desafío este, encadenar las metodologías o bajar las metodologías con cada una de las tareas que eh, vas a desarrollar, para que también así alguien pueda evaluarte y de alguna manera evaluarte en un sentido constructivo y aportarte, y tal vez en algunos casos tratar de determinar si son consistentes o no las tareas con las metodologías. Y si es importante que estén esas actividades o tareas consignadas en forma sucesiva. Bien, y llegaríamos un poco al final en este checklist eh, de lo que es el proyecto de investigación con algunas cuestiones que, que también hacen a la riqueza de un proyecto. En un caso, eh, seguramente el evaluador va a mirar las referencias bibliográficas eh, va a descontar que tienen que estar bien citadas esas referencias, en una parte sería interesante colocar todo lo que utilizaste para armar el proyecto, y eh, luego también me parece que puede ser de riqueza para el lector, colocar los primeros, las primeras bibliografías que te parece que vas a utilizar, o las básicas, pero lo separaría, una cosa es la referencia bibliográfica, que es lo que utilizaste en forma directa para armar el proyecto, y otra cosa es eh, bibliografía que vas a utilizar en el desarrollo de tu tesis. En mi opinión, y en muchos proyectos, en muchos eh, formularios, está separado. Algo que sí me parece importante, para no marear al que, al que leo, que evalúa, eh, no mencionar toda la bibliografía de la contabilidad, si yo voy a trabajar de contabilidad social ambiental, sino que debo hacer menciones pertinentes, porque también una mención de todo tipo puede... Eh, debilitar el puntaje que va a tener mi proyecto o hacerle, eh, hacerlo más pobre, ¿sí? Entonces ese es como consejo. Con respecto a la bibliografía, sería deseable que todo lo que estoy utilizado, eh, utilizando esté indexado, eh, esté indexado como sinónimo de que esté, o sea, que sea bibliografía, que esté en una base de datos, que esté calificada, eh, esto no quiere decir que tal vez consideres pertinente utilizar notas del periódico, o, o utilizar algunas notas de divulgación. Pero en el tipo de investigación que estamos hablando, tesis de maestría para arriba, doctorados, tesis de especializaciones o proyectos eh, de investigación rigurosos, debería haber mucha bibliografía indexada y otra vez, no toda, sino la pertinente para mi proyecto de investigación. Si trabajo en contabilidad social ambiental, no cito todo, sino que trabajo con determinados supuestos, la contabilidad social ambiental o determinadas cuestiones, y esa es la bibliografía que debería citar y un poco el tema de que sea bibliografía o que haya una cantidad de bibliografía que sea eh, de las mejores revistas del mundo en el área. Entonces ahí hay como varias cuestiones, a veces discutibles, pero que me gustaría poner sobre la mesa. Si estoy haciendo un trabajo de historia de la contabilidad lo que voy a decir ahora no tiene sentido, pero sí en términos generales se evalúa mucho en las publicaciones para revistas eh, y en otro tipo de, de, de proyectos o de resultados, que la bibliografía sea reciente, que haya un porcentaje grande de bibliografía reciente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esto puede variar, pero sí es importante que eh, se note que el que arma el proyecto ha leído bibliografía hasta el momento de eh, presentar ese proyecto, que esté actualizada la bibliografía. Eh, si estoy trabajando, tal vez con el contexto argentino, en parte de la bibliografía podría poner, aunque sea de manera minoritaria, Bibliografía que demuestre que yo voy a trabajar en Argentina, pero que me fijé en lo que existe a nivel internacional. A eso apunta el tema de que la biografía sea de distintos contextos. Y un tema también discutible, eh, pero sí si sí estoy hablando de que un, el proyecto es un proyecto que tiene información o que trata de relevar la actualidad o el estado de, del arte, de la investigación en diferentes contextos, es muy probable que parte de la biografía esté en inglés. Entonces también que haya parte de la biografía en inglés, no como una obligación, sino como de alguna manera para justificar que estuve buceando un poco en lo que ocurre todo el mundo, eh, sería algo necesario. Con esto un poco en tiempo, eh, finalizo la parte de exposición, bueno, les agradezco a todos su, su atención. Bueno, bueno Inés, muchas gracias por la presentación, un poco lo acordado que habíamos planteado era priorizar el, la parte de preguntas, así que si les parece pasamos a hacer una sección de preguntas de intercambio con lo presentado por Inés y por las dudas que tengan todos, sobre todo por eh, la riqueza que tiene bueno, Inés en, en, en los conocimientos respecto alrededor de la investigación en temas contables y eh, sobre todo que puedan ver algunas dudas de aquellos que estén interesados o que vengan ya trabajando en estos temas y presenten algunas dificultades. Graciela Domingo había presentado una pregunta durante la exposición, donde consultaba cuando vos planteabas el orden de cómo iba llevando el proceso, si el problema, los objetivos de la investigación, se plantan antes o después de los antecedentes. Sí, yo lo he visto de las dos maneras. Eso depende un poco de, del formulario que esté completando. El que yo tomé es una guía de la Universidad de Buenos Aires, y a mí en lo personal eh, me parece, igual que cuando lees un libro, que está bueno el encuadre. Entonces, los antecedentes que hay sobre el tema encuadran. Tal vez si antes yo hice un resumen en el resumen puedo hacer un itinerario de todo, es probable que eh, en un resumen puedas poner qué objetivo a qué objetivo apuntas y los antecedentes, pero en términos de lo que va más, eh, más desarrollado, más largo, me parece que el itinerario podría ser primero eh, poner, queda mejor poner primero los antecedentes para decir qué es lo que hay en el mundo y después hacer la bajada a mi problema. ¿De acuerdo? Hay, esa no sé es la si única por eso pregunta queda contestado. Había. Cualquier cosa, ahora quedan los micrófonos abiertos, así que cualquier pregunta. El micrófono tiene las, las pantallas abiertas. Si no, yo tenía una consulta para hacer Inés. Para aquellos que están empezando sobre todo, ¿qué campos encontrás como que son, a ver, que se pueden arrancar por una investigación, o por ahí el tesista que está encarando para elegir un tema de, de trabajo final? Eh, ¿Por qué áreas pensás que te puede ser que podría arrancar? Bien. Bueno, hay, hay un poco... la, hay algunos temas que, que ustedes verán que están como... como que tienen mucha difusión, por ejemplo el que yo mencioné de la contabilidad social ambiental, que también para mencionarlo, hay algunos temas que son atractivos, novedosos, pero que tal vez al mismo tiempo mucha gente los está abordando. Igual, este es el caso de la contabilidad social ambiental, pero bueno, no querría dejarlo de lado, uno podría ser lo que tenga que ver con contabilidad social ambiental, otro que me parece importante para los contadores, y que hay muy poco en Argentina, eh, es lo que tenga que ver con diferentes temas de investigación, de costos, o de, de contabilidad financiera, pero que tengan como objeto de estudio a la PyME, aunque parezca extraño, hay muy poca investigación de esto, y, y bueno, sería una buena bajada. Ya sabemos que cuando se bajan las PyMEs en contabilidad financiera, si querés analizar informes contables no los puedes conseguir, pero para otro tipo de cuestiones, como por ejemplo estudio de caso, eh, esto no es un tema de investigación, pero sí que en los segmentos se baje a lo que son las pymes. Eh, algo que es más novedoso, aunque en la contabilidad social ambiental, es todo lo que tiene que ver con cuestiones de anticorrupción, eh, con cuestiones de lavado de dinero que todavía no está tan, eh, tan analizado. Y luego lo que, lo que yo diría es tratar de que en el proyecto de investigación, que es difícil y sobre todo cuando alguien está empezando, pero tratar de que tenga tu identidad, ¿no? Acá un poco es, es medio arma de doble fuego para, de, de, de doble filo para los directores lo que estoy diciendo, ¿no? Que el que hace el proyecto de investigación agregue cosas o que tenga algo o que tenga una mezcla de temas que va a ser menos probable que otra persona esté haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Tratar de alguna manera que eh, te guste el tema que estás investigando aunque agrego porque si no me van a eh, después me van a recriminar todos los directores de tesis y mis propios tesistas me van a, me van a decir esto, eh, el tema tiene que gustarle al tesista y luego, bueno, hay algunos consejos que tienen que ver con cuestiones que, que dirá el director, pero diría eso, hay un poco, crimes, temas de anticorrupción, de lavado de dinero, eh, temas que tengan que ver con los gobiernos, con las administraciones provinciales, con la administración pública en general, eh, me parece que hay bastante por desarrollar, eh, costos, hay cuestiones desarrolladas, pero hay algunas más novedosas que a veces también nosotros tenemos en las provincias, en diferentes provincias, eh, riqueza agrícola, ganadera, diferentes eh, tipos de riquezas que no están en todos lados, entonces en la zona en la que yo esté, aprovechar lo que es propio de mi zona eh, y, y trabajar eso en el proyecto de investigación, No sé si hay, no sé si hay como un Alexandra poco una demora. Bueno. plantea una pregunta, dice, suele ser difícil definir el problema de investigación, ¿puede ser reemplazado por los interrogantes que impulsan la investigación? O sea, digamos que cuando... Si uno sigue de alguna manera lo que es la generación del conocimiento, con lo que trabajan Cumpo, Peri y otros epistemólogos, hay como una situación en la cual yo determino un vacío y a partir de ese vacío me planteo nuevos interrogantes. Entonces, eh, si, si cuando uno dice que se plantea interrogantes, o sea, de hecho, si cuando me planteo los interrogantes hablo de los vacíos anteriores, estoy reforzando mi investigación, le estoy dando más valor. Eh, Sería importante entonces tratar de, de marcar que, cuál es la situación actual. Fíjense que va todo un poco como mezclado o, o de la mano. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hasta dónde se llegó? Hay, un, hay muchos investigadores de los diferentes temas que vos trabajes que van a decir, eh, en este artículo llego hasta tal cuestión y dejo cuatro o cinco interrogantes abiertos. Entonces puedo trabajar uno de esos interrogantes, o sea, puedo tener una pregunta de investigación que sea. En esta temática hay varios interrogantes abiertos, y ahí elegir entre lo que más me interese abordar y lo que creo que tengo más posibilidades de abordar, hago mi propia eh, pregunta de, de investigación. Pero la pregunta de investigación, que parece tan sencilla, tiene que ver con todas esas cuestiones que van atrás. Eh, me acuerdo un ejercicio que nos enseñaba uno de los profesores cuando estaba en el doctorado, que me parece súper eh, interesante, que es, cuando planteo la, la pregunta de investigación, no planteo una sola pregunta, sino proponerme, por ejemplo, plantear 10 preguntas de investigación, y luego con el director de Tresis o con otros compañeros, eh, tratar de encontrarles, o sea, de alguna manera, ranquearlas a las preguntas. Yo mismo decir en qué orden me parece que las pongo, y que otras personas, mi director, mi codirector, otros colegas, me ayuden a, eh, a decidirlo. Pero nunca están como vacías, no tienen generación espontánea esas preguntas. Las preguntas son ricas en tanto y en cuanto sean preguntas, como decíamos, que a alguien le interesa leer lo que yo pongo en mi proyecto y contexto, ¿no? que tiene que ver con, con las hipótesis, a partir de la pregunta vos decís, quiero hacer esta pregunta y yo supongo que tal cuestión, aunque sea mínima, y de hecho siempre va a ser mínima, el avance que podés hacer en el conocimiento, no está todavía resuelto. No sé si ahí contesto la pregunta de Sandra Pastor. ahí hicieron otras preguntas, si querés te voy comentando Inés. Claudio pregunta, ¿dónde se puede recurrir para empezar a conocer temas o estudios sobre contabilidad? ¿Qué revistas, qué páginas, qué circuitos recomendás alrededor de eso? Vean. Eh, sí, hay, eh, bueno, eh, estamos ahora, obviamente va a ser todo digital, más en la situación en la que estamos, eh, yo diría que en las bases de datos, la, las facultades suelen tener conexión con la biblioteca del ministerio y ahí hay varias revistas internacionales a las que se tiene acceso. Ustedes van a ver que en el tema, cuando uno busque un tema o, o intente elegir en determinado tema hay como revistas que, eh, que son como las líderes en ese tema. En contabilidad, en inglés hay 10 o 15 que son las líderes luego se abren 100, 200, 300 revistas. Yo diría eso en términos eh, internacionales, ¿no? Buscar esas revistas de, de contabilidad que son como las, las, eh, las típicas, Accounting Horizons u otro tipo de revistas eh, que tienen las temáticas. Eh, sí van a ver ustedes que cuando vayas focalizando cada vez más en tu tema de investigación, sobre todo si es la primera vez que uno lo aborda, muchas veces las revistas se van a repetir, porque va a hacer una investigación con cierta ideología, cierto tipo, y va a sacar en las mismas revistas. Eso en el nivel internacional. A nivel nacional, que seguramente el que está armando un proyecto de especialización, maestría o lo mismo los proyectos, eh, pueden tener o, o deben tener también una ubicación geográfica nacional. Eh, yo mencionaría, hay varias revistas de, de diversas universidades que están indexadas, que son prestigiosas, eh, yo menciono las que más conozco, que son las de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, y que están digitalizadas, la revista Contabilidad y Auditoría eh, está indexada y está digitalizada, y después no voy a mencionar, porque me voy a acordar de algunas y de otras no, de las provincias, así que eh, si van buscando en las universidades, hay una cantidad muy grande de facultades de ciencias económicas del área de contabilidad que tienen revistas indexadas en Argentina. Lo que sea revistas en español a nivel internacional, hay una que me parece que, que es bastante valiosa para contabilidad y administración, que se llama Innovar, así solo, y la revista Innovar, que la publica la Universidad Nacional de Colombia, es una revista de nivel alto y tiene mucha publicación en español de, de ese tipo, ¿no? porque cada vez en las revistas más altas se permite menos, o sea, las revistas más eh, calificadas, más altas, se per permite menos publicaciones en español, por eso mencionaba el caso de, de Innovar como este tipo de revista. Después también focalizando, van a ver que en la bibliografía eh, lo que haces es como un combo, entonces en ese combo tal vez hago un combo, una fórmula que, que no cierra matemáticamente, pero tal vez si voy a poner 30 bibliografías puede haber 10 de esas revistas internacionales, si es un tema muy novedoso, como algo de anticorrupción, tal vez quiera agregar cuatro o cinco notas periodísticas, eh, si analizo reportes financieros o reportes de sostenibilidad, eso estará también, eh, puedo hacer como un mix, un mix, un mix con esas revistas que decía eh, argentinas, y luego también, fíjense que cuando las, eh, las publicaciones van a las revistas, es como que están más avanzadas, pero hay como estadios anteriores que tienen que ver con eventos que se hacen eh, a nivel nacional o a nivel regional, eventos que se hacen en Chile, en Argentina, eh, eventos nacionales, eventos regionales, eventos universitarios, eventos profesionales, en los cuales puede haber trabajos y ahí generalmente lo que vas a tener es trabajos más recientes, porque en las revistas, sobre todo en las revistas eh, muy exigentes, el proceso para publicar puede llegar a tardar uno o dos años. Entonces, tal vez en, un, en, en los anales de un congreso, puedo encontrar cosas valiosas, si están publicadas, que me sirvan. Es como que está en el investigador, y en el que lo esté asesorando el director, eh, tratar de, de lograr ese combo o ese mix ideal de... De, de investigación. Igual después puedo armar un listado, o sea, ahí la presentación yo la voy a compartir, pero puedo agregar atrás, en la presentación voy anotando eh, las, las revistas internacionales de contabilidad, así también queda disponible para todos, lo agrego. Perfecto, justo Ornera preguntaba sobre... Para temas de costos y manejo financiero, ¿cuáles revistas son de referencia? ¿Para costos y para manejo financiero? ¿Manejo? Sí. ¿Manejo financiero, lo último? Ah. Para, para costos y manejo financiero, yo no me acuerdo de memoria las revistas internacionales, pero bueno, puedo buscarlas algunas, sí regionales, todo lo que esté publicado en los congresos. Lo más que pueda, bueno, eh, sí, yo voy a agregar una lista de las 10, pero para también contestar un poco mejor eh, la pregunta anterior. Esto esto de la indexación, que tal vez es la primera vez que lo escuchan algunos, otros ya lo conocen, pero eh, hay diferentes indexaciones. Una es la que hace Thomson Reuters. Entonces, eh, se puede buscar indexación, indexación en contabilidad, creo que lo tienen si no pongan accounting, eh, index, accounting, Thomson Reuters y te aparece un listado que debe tener como 700 revistas en las cuales están todas las áreas, la parte financiera, la de costos, como para tener en la mira, nadie se va a leer esas 700, sino que quiero decir como para poder abordar los segmentos de la investigación, de la contabilidad y las líneas que vos quieras trabajar. Entonces, si buscan una de las indexaciones más conocidas, es eh, la de Thomson Reuters, y ahí vas a encontrar todo el listado de revistas. Eh, las revistas, generalmente, el acceso es público y gratuito para todos del resumen, y en el caso del texto completo, muchas revistas o muchos autores están empujando o estamos empujando para que todo sea libre, pero a veces no es todo libre. Entonces, si tu institución no lo compró, no vas a tener acceso, lamentablemente, al, al texto completo. Claro, claro. Hay otra pregunta de Ricardo Melini. En pocas palabras, ¿cuáles son los segmentos de la contabilidad? Voy a, voy a, hacer, eh, voy a cumplir lo de las pocas palabras. Eh, hablamos tradicionalmente del segmento de la contabilidad financiera o patrimonial, eh, hablamos del segmento de la contabilidad de gestión o de costos, aunque a veces también se los diferencia, eh, hablamos del segmento que tiene que ver con la contabilidad gubernamental, o a veces también denominada administración pública, eh, hablamos del segmento que tiene que ver con las cuentas nacionales o con la contabilidad económica, que también, eh, así como, o sea, son segmentos que la en la contabilidad decimos que son nuestros, pero en el caso de la administración pública, la administración dice que es un segmento de ellos, en el caso de las cuentas nacionales, nosotros consideramos que es un segmento de la contabilidad, pero, o sea, la forma de contabilizar la riqueza de los países o, o los flujos o los movimientos de los países, la economía dice que, que es de ellos. Un segmento como más novedoso que mencioné antes, que es el segmento de la contabilidad eh, social y ambiental. Y luego, eh, en esto que, que decíamos antes de, del conocimiento que se va eh, modificando, igual esto, eh, la presentación está disponible en de los segmentos de la contabilidad en la página, eh, en el YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Pero, digamos, esos son los segmentos más asentados y luego hay segmentos más novedosos que a veces se puede decir que, eh, o muchos dicen que la auditoría también es un segmento. Y de, además de los segmentos que yo mencioné antes, muchas veces... Algunos especialistas en doctrina dicen que esos segmentos se abren en otros. Eh, ahí, bueno, salvo que, que la investigación la vaya a hacer en segmentos, no es lo más importante, pero sí tratar de, de ubicarme en uno de esos segmentos, y es muy probable que las líneas de investigación estén adentro de esos segmentos, o que a la línea de investigación que elija la tenga que ubicar en uno de esos segmentos. Una cosita más, eh, agrego de las líneas de investigación, porque son como términos que tal vez para algunos son, eh, los escucharon recientemente, cuando hablo de líneas de investigación, tal vez la línea de investigación está más arriba que el segmento de la investigación. Puede haber una línea de investigación en una facultad de ciencias económicas que abarque a un segmento de la contabilidad, uno de la administración y uno de la economía, por ejemplo. Ahí corto la, la respuesta. ¿Hay otra pregunta? Reflexión Andrés Gamarzi. Pregunta, he notado con la lectura de artículos de nuestra profesión que hay muchos análisis normativos y un análisis de tipo hipotético-deductivo, pero poco estudio empírico de constante de hipótesis. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, ahí eh, es verdad lo, lo que dice el colega, eh, y cuando... Eh, cuando antes mencionábamos también la, la bibliografía que hay, mucha bibliografía que tiene que ver con bibliografía de divulgación y de corte normativo va a estar en revistas tales como eh, la revista de la ley o la, la revista de Repar, ¿no? en, en esas temáticas y va a tener un corte mucho más normativo y de análisis, eh, y no del mismo tipo de investigación necesariamente que, que estamos diciendo. La investigación empírica cada vez se está exigiendo más, no en el sentido empírico de un laboratorio de, biolo de biología en el cual voy a descubrir una fórmula, pero sí se está pidiendo cada vez, y cada vez más como exigencia, no como sugerencia, el que en la investigación que hago haya una bajada a una organización, que haya entrevistas, que haya encuestas, que de alguna manera haya como una contrastación o una indagación con el entorno eh, para tratar de ver diferentes opiniones de lo que estoy investigando, no, así como... Eh, yo tengo que justificar quiénes hicieron la misma quiénes hicieron investigación, que puede ser como antecedente de lo que estoy haciendo, el, el recabar, diferente, o recabar cómo está el estado del arte, lo que vos querés investigar, eh, a mí me parece que es fundamental, y como digo, eh, cada vez se está exigiendo más, más en proyectos de investigación universitarios, en diferentes tipos de tesis, Bueno, eh, ¿ha quedado alguna pregunta pendiente que quisieran hacer? ¿Y me hay? Queda una pregunta. Ay, pregunta. Me parece que ahí había una de Magalijo. Hot. Sí, sí, sí, sí. Ah, espera, lo tengo que abrir para... Dice, ¿hay alguna tendencia de algunos organismos a solicitar más investigación contable? Perdón, ¿me la puedes repetir que no escuché? Que hay una emoción. tendencia en eh, varios organismos a solicitar más investigación contable. Eh, ¿O es una afirmación o es una pregunta? ¿De qué organismos consulta? Ah, está bien, ahí, ahí escuché. Eh, bueno, hay, hay, yo dividiría la, la investigación en dos tipos de organismos. Una, la de los... Eh, nosotros estamos solo hablando de investigación universitaria, eh, que sí, el Ministerio de Educación. Y de hecho, por ejemplo, con la acreditación de carrera de contador público que tuvieron las 100 universidades que en Argentina la dictan el año pasado, eh, hay una exigencia de lo que es investigación para la formación de los contadores públicos. Entonces, ni qué hablar cuando estamos hablando de tesis, eh, de posgrado o de proyectos de investigación. Creo entonces que a nivel nacional hay una mayor exigencia en lo que es universitario y luego en lo que son los, eh, los organismos. Eh, los organismos de la profesión, a nivel internacional sobre todo, eh, y en Argentina empieza un poco también a notarse, a nivel internacional hay una exigencia en lo que hace a la investigación y sobre todo organismos internacionales como el eh, ACCA que nuclea a los contadores de todo el mundo, eh, y todos los organismos que sobre todo están ubicados en Australia, en Inglaterra, en Irlanda y en Estados Unidos, trabajan en común con los eh, investigadores académicos. O sea, hay una tendencia en la cual eh, parecería que esa, esa cuestión que estaba separada de lo que es investigación en universidades, eh, investigación por los organismos profesionales, empieza a desaparecer esa diferenciación y, y está bueno que trabajen en conjunto para que, eh, bueno, logren mayores objetivos y además puedan utilizar recursos de manera conjunta, los recursos de la universidad, los recursos que pueden tener esos organismos. Eso, no sé si la pregunta apuntaba a los organismos contables, eh, en lo que hace a nuestra comparación con otras disciplinas, eh, hay disciplinas, como por ejemplo, muy cercana a nosotros, la economía, que tiene mucha más tradición en lo que hace a la investigación en, en contabilidad. Pero bueno, nada, nuestra realidad es una, y a partir de esa realidad que tiene la contabilidad, eh, se percibe un empuje, una tendencia. Con las crisis internacionales, con cuestiones económicas nacionales, con todo lo que va a pasar eh, a partir de, de esta pandemia internacional, es probable que muchos recursos, eh, que, o los escasos recursos que se podían destinar a investigación, en algún punto se vean pospuestos o cancelados, pero sí se nota una, eh, una mayor formalización de lo que es la investigación en contabilidad y de, estos, eh, y de ciertos organismos que ejercen presión para, para que esto pase. Es escaso, pero algo parece que está pasando, algo va creciendo. Y podríamos hacer una última pregunta, si les parece, que plantea Hernán Perotti. ¿Cuál ¿Cuáles podrían ser los motivos por los cuales algunos países de América Latina evidencian que la investigación contable ha tenido un desarrollo superior al de la Argentina? Bueno, habría que ver dónde, dónde está fundamentado eso, no, no sé exacto qué es, pero bueno... Eh, a, a ver, si la, la pregunta apunta a la investigación en contabilidad en Latinoamérica, eh, yo percibo que hay investigación muy fuerte, porque además tiene muchos recursos, y mucha gente, muchas universidades en Brasil, en lo que hace a ciertos temas, como temas financieros, eh, algún tipo de cuestiones de costos, hay mucha riqueza en Brasil en lo que hace a la investigación. Luego, en lo que puede ser algo muy específico, que es la contabilidad crítica, eh, diría que uno de los pioneros es Colombia pero Argentina, y esto está reconocido por, eh, por varios países de Latinoamérica a nivel internacional, tiene algunos fundamentos, sobre todo en lo que tiene que ver con la contabilidad eh, que generó las normas y los organismos reguladores, eh, que es una riqueza propia de Argentina. Depende también del segmento de la contabilidad en, de, del que estés hablando, pero en esa parte, en lo que es contabilidad financiera y tradición en normas, eh, creo que Argentina es bastante rico. Hay otros países, bueno, como mencioné, algunas cuestiones de Brasil, otras cuestiones de Colombia y otros países. También hay cuestiones financieras que trabajan mucho en México, todo lo que tiene que ver financieras en el sentido de las finanzas y los mercados bursátiles. Eh, habría como que pararse en un segmento en una parte de la contabilidad para hacer esa competencia de quién es el más rico, que tiene que ver con muchas cosas, no solamente con la población, sino con eh, escribir en revistas internacionales requiere tener muchos fondos para... Eh, realizar investigaciones empíricas, como preguntaba el colega anterior. Realizar investigaciones empíricas muchas veces es, o generalmente, es más caro que otro tipo de investigación. Si las revistas internacionales, por las cuales puedo medir la, la, puedo medir la investigación de un país a través de sus investigadores, es verdad. Eh, hay países como Brasil Seguro y Colombia también, que tienen más financiación en algunos casos, digo, después este lo van a escuchar, colegas de Brasil y de Colombia, o sea, no, no, no estoy generalizando, sino en algunos casos, eh, que, que sí, hay, hay más financiación como para que haya equipos de investigación y para, eh, para poder acceder a esas, a esas revistas y tener una mayor representación internacional que nosotros por ahora, lamentablemente. Perfecto. Muchas gracias, Inés. Me parece que si no hay ninguna otra pregunta, eh, podríamos eh, dar por cerrado. Tengo entendido que Eduardo quería decir unas últimas palabras también y saludarte. Voy a agradecer a todos los participantes. Exactamente, Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, quería, por supuesto, agradecer nuevamente a Inés por esta charla muy clara, muy precisa y que nos viene muy bien a los que estamos en el área de investigación en temas contables y también quería um, agradecer a la organización de esta conferencia al doctor Manuel Cavia, que es el coordinador el responsable de nuestro observatorio, el agradecimiento que omití al comienzo de esta charla. Muchísimas gracias a todos por participar. Inés, nuevamente, eh, gracias por, por tu intervención. Muchas gracias a ustedes, saludos. Perfecto, y les recuerdo que la charla queda grabada y queda a disposición en la presentación, que como nos mencionó la doctora García, así que, eh, bueno, quedar todo a disposición. Muchas gracias a todos por participar.